De acuerdo con nuestra experiencia, los estudiantes del Grado de Educación Infantil se sienten muy motivados con los contenidos de carácter práctico, aquellos contenidos que pueden trasladar fácilmente a sus aulas de infantil, es decir, con los alumnos de 0 a 6 años. Por ejemplo, conocer recursos y conocer actividades para el desarrollo de la lengua oral y escrita. En cambio, estos mismos estudiantes digamos que a menudo se sienten reacios y poco motivados con los contenidos de carácter teórico e incluso llegan a argumentar que no entienden muy bien eh, la necesidad de este tipo de contenidos de cara a su futura labor docente. Así, contenidos de neurolingüística como por ejemplo la anatomía y la fisiología del cerebro, o las funciones cerebrales básicas o las principales áreas del procesamiento lingüístico son contenidos que les son a veces duros eh, de trabajar y de adquirir. Por lo tanto, los principales motivos por los cuales planteamos esta práctica educativa fueron, por un lado, ayudar a nuestros estudiantes a entender la importancia de conocer estas cuestiones teóricas y de asimilarlas bien y, por otro lado, intentar que el aprendizaje de estos contenidos de corte teórico que tenían que ver con la neurolingüística pues fuese motivador, atrayente, además de por supuesto significativo y que por lo tanto su estudio resultara más sencillo y más agradable. La práctica que planteamos a nuestros estudiantes consistió en lanzarles el reto de componer un cuento eh, cuya temática tuviera que ver con los contenidos de neurolingüística vistos en las clases. Ahora bien, eh, este cuento tenía una particularidad, y es que tenía que estar dirigido a sus futuros estudiantes de 3 a 6 años. De manera que les planteamos la pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Quién dijo que a los niños no les interesan las neuronas, las sinapsis o los hemisferios cerebrales? Por lo tanto, los estudiantes lo que tuvieron que hacer fue asimilar muy muy bien los contenidos teóricos, entenderlos perfectamente y a partir de ahí inventarse un cuento, crear ese texto, ese cuento y después grabarlo. Desde el punto de vista de la innovación, creemos que son dos los aspectos más importantes. Por un lado, el trabajo cooperativo y por otro lado, el uso de las tecnologías digitales. En relación con el trabajo cooperativo, la manera de trabajar de los estudiantes fue doble, porque no solamente tuvieron que trabajar de manera cooperativa en su pequeño grupo, mientras componían ese texto, ese cuento, creaban y diseñaban, sino que también tuvieron que trabajar en gran grupo eh, porque la práctica tenía un, un desafío verdadero, que era no solamente había que componer el cuento en ese pequeño grupo, sino que entre todos tenían que lograr crear una serie al estilo de Érase una vez la vida, de manera que todos los cuentos tendrían que estar interconectados. ¿no? Por ejemplo, había un personaje que debía salir en todos los cuentos, que era la maestra, pero si salían otros personajes en distintos cuentos, como por ejemplo las hermanas Lóbulo o Juan Neurona, debía seguir cierta linealidad entre ellos. Por lo tanto, los estudiantes tenían que hablar entre ellos y realizar ese, ese trabajo cooperativo tanto, insisto, en pequeño grupo como en gran grupo. La otra cuestión que queremos resaltar con respecto a la innovación tiene que ver con las tecnologías digitales y es que nuestros estudiantes no solamente emplearon los recursos del aula virtual que fueron clave, ¿no? por ejemplo, pues los foros o las wikis, sino que también rellenaron formularios online y por supuesto emplearon las tecnologías digitales a la hora de diseñar su cuento y y, después, a la hora de grabarlo. Para los estudiantes, lo que más les ha aportado han sido, bueno, pues, en primer lugar, la motivación, el estudio de los contenidos, la creatividad y por último el enganche a la asignatura y por qué decimos esto bueno pues en primer lugar la motivación los estudiantes no solo participaron y cumplieron con lo que se esperaba sino que fueron más allá inventaron crearon eh, hicieron nuevos personajes es decir avanzaron más allá de lo que se esperaba de ellos al mismo tiempo que estaban haciendo todo esto pudieron estudiar los contenidos de la asignatura de una forma diferente a través de literatura infantil que ellos mismos habían creado la creatividad bueno pues pues con lo que venimos diciendo, no nos sorprende ¿no? Que, que ellos realmente trabajaran de forma creativa, tuvieron que crear guiones, ilustrarlos, historias, personajes diferentes y por último lo que fue para nosotros también muy importante fue el enganche a la asignatura, era muy importante que los estudiantes no abandonaran eh, la, la asignatura a ese curso, especialmente si re recordamos que era año protocolo COVID en el que la mitad estaba en casa, la mitad en online, entonces bueno pues conseguimos que el abandono de la asignatura fuese prácticamente el 0%. Podemos afirmar que en general la práctica ha ido bien, estamos muy satisfechas. Lo único que cambiaríamos cara a próximos cursos es la wiki. ¿Qué nos pasó con la wiki? Los estudiantes están acostumbrados a exponer los contenidos en clase y bueno, pues le saldrá bien, le saldrá mal, pero ahí queda, no, no hay registro después. Sin embargo, a la hora de utilizar una wiki para ellos fue un reto el pensar que se iba a quedar ahí a la, para la posteridad, aunque fuese en un entorno protegido como el aula virtual. Entonces nos costó un poquito hacerles ver la importancia que, que tiene la ciencia en abierto, el open access y, y todas estas cosas. Entonces, para, para próximas ediciones, sí que tenemos en mente vender esto desde el primer momento para evitar eh, la reticencia por parte de los estudiantes. Comenzaré con los inconvenientes, que principalmente es uno y es el trabajo extra que supone para, para las docentes. Es cierto que es relativo porque la carga es el primer año, ¿no? Como cualquier otra actividad, el primer año que uno instaura algo en una asignatura, pues tiene que crear rúbricas, se tiene que enfrentar a, a dudas que hasta ese momento no habían surgido, pero esto ya luego es aprendizaje y en años siguientes es todo mucho más ágil. ¿Como ventajas? innumerables. Las principales podrían ser eh, mejores calificaciones, muy poquitos suspensos, prácticamente no ha habido abandono y para nosotras lo más gratificante fue que en una encuesta final que les hicimos, voluntaria y anónima, bueno pues ellos eh, contestaban de forma muy repetida que les hubiese encantado tener más proyectos similares en, en el grado.